Esto es Rajando la Noticia. Le tenemos las noticias más sobresalientes con los protagonistas de la noticia. Y pasemos a lo más caliente. Y asimismo estuvieron las elecciones de los cabilderos para la estadidad. Muchas sorpresas. Tenemos en vivo vía satélite a Edwin Hundo. Saludos Edwin. A <risa> a Edwin, ¿qué nos tiene que decir de la baja participación en estas elecciones? Eh, pero dicen que no fue ni siquiera el 5%. ¿Qué les tiene que decir a los que piensan que fue una botadera de chavos? Ay, bueno, pues, yo voy a meter en chavos, ya bueno que de ya que a que que que que que Bien, pero eh, la Junta dice que no va a dar un centavo para estos cabilderos. A mí de la Junta me va a dar la Junta me estas a Ricky Roselló. un QUE y aquí llamó y que pidió ya que tener una voto. que bueno, ya, ya, de ya, pueblo ya, importa. ya, bueno, ya, ya, así de ya, ya, la, ya, bueno, bueno, que ya voy a de otro lado. otro lado, el chat. de ya, no, yo no, y gracias a, a, toda a todos los independentistas, a todas las victorias ciudadanas, a todas los populares, hay que se vayan a poner no se porque no se en todos ellos. Excelente. Bien, amigos, y pasamos a la exgobernadora Wanda Basketball a ver qué nos tiene que decir de estas elecciones. Adelante. Bueno, y siguiendo con las elecciones, uno que se pasó llevando comida fue Georgie Navajo. Saludos, Giorgi. Eh, eh, salud sí, bueno. me está picando? <risos> <ríe> de ver yo! me de me de de me de le, eh, le pregunto, ¿qué tienen los kits matambre? No, bueno, pues, estos kits TIENEN de todo. Estos kits están pagados. Tienen cerveza, tienen, eh, eh, tienen eh, kit, tienen papita y, bait. Bait. No, esas son otras. Esas son otras papitas. Tenemos aquí, mira, tengo aquí, en esta tengo maní sagrado, tengo maní sagado, tengo galletitas cameo, también tengo aquí jugo de fruit pong. Y entonces tengo aquí, oye, aquí, esto es muy importante, las panqui, porque eso es que ya, el, el, el, el toquecito dulce a los funcionarios del gobierno, el, el toquecito dulce. Tengo también acá, para que tengan energía, tengo sangría, tengo mi y sour, tengo también un, un, poco, un montón de frutas, tengo aquí para que para que cojan energía, tengo piña para las niñas, fruta para, eh, eh, ya tú sabes, tengo aquí que depa guaguetona, ah, y lo más importante, tengo aquí una china manganzona. Eh, asumo que mandarinas. No, estas son más porque son más grandes, son, son mayores. Sí. Entonces, les estoy echando a cada kit matan hambre, les estoy echando nada más y nada menos que dos MEGILLEN, tengo que te arrancar los dientes cuando te lo quita Tengo también un montón de sanguillitos de meja para todo el mundo, un chon, de meja y para bajado bien fácil. Mira, tengo agüita y también tengo piña COGADA que me pueden llamar si aquí es premiado o no, tú me avisas yo. No tenga premio más rápido. ¿Está bien? Y cervecita Guy. Oye, esto es para todos los funcionarios de gobierno que buscan, como yo, la estadía para Puerto Rico. Y que Puerto Rico sea Estado número 51. O como siempre digo, en perfecto inglés, ¡Puerto Rico, es el one. Excelente. Muchas gracias, Georgie. Y pasemos a ver qué nos tiene que decir la exgobernadora no electa Wanda Básquetbol de esto. Adelante, Wanda. Y en otras informaciones tenemos en vivo una reacción del candidato Write-In, Ricky. ¿Qué sé yo? Saludos, Ricky. El, el pueblo habló y, y yo obedezco. Porque Ricky es estadidad. Eh, se encuentra contento estoy estoy feliz como como una lombriz eh, como como un perro con dos rabos dos rabos eh, ya el pueblo el pueblo me quiere ya el pueblo eh, me perdonó YUPITI, ya volví volvió le pregunto usted se esperaba a eso eh, pues Ivonne eh, ¿CÓMO te digo eh, Claro que no, eh, eh, me tomó por sorpresa eh, que me nominaran Writing, eh, ni yo lo sabía. Sorpresa. Pero y las Tumbacocos celebrando. Ivonne, eh, la, la gente, por esto fue por su cuenta, eh, están tan felices que hacen eso. ¡Yupiti! ¡Yupiti! Eh, pero es normal eh, que el pueblo. Eh, que sabe de Estados Unidos, todo el mundo sabe que el más que sabe de Estados Unidos soy yo. Eh, yo conozco Disney, conozco Universal, con los ojos cerrados, te puedo decir cómo es. Eh, conozco Animal Kingdom, eh, Island Adventure, eh, me conozco el Downtown Disney que ahora eh, cambió el nombre como Disney Spring. Spring. Eh, me conozco SeaWorld, me conozco Epcot, he ido mil veces a Hollywood Studios. Eh, ¿Cuántas veces eh, nos hemos subido a Tower of Terror? Terror. <risa> <risa> <risa> Island Adventure, Acuática y Legoland y Bush Garden, eh, porque yo soy estadista. Bush. <risa> Tremendo. ¿Se va a postular para las próximas elecciones? Eh, Ivonne, eh, eh, eh, eh, eh, ahora lo mío es conseguir la, la estadidad eh, si el pueblo quiere que, que vuelva, eh, pues yo obedezco. Eh, Puerto Rico, Estado 51 o 52. Si Washington se cuela, <ríe> eh, yo estoy contento. ¡Yupiti! Eh, como diría eh, mi amigo eh, Ricky Martin, vuelve y volví. Toma, Bad Bunny, te caí encima desde la tercera cuerda. <ríe> y a ti, residente, te voy a invitar a comer a que te comas este sándwich de salchicha. Aquí estoy. En menos de dos años. ¿Sabes qué? I'm back. Back. Excelente. Y pasemos a la exgobernadora no electa Wanda Basketball. A ver qué nos tiene que decir a eso. Adelante, Wanda. ¡Gala! YO ESTOY ANONADADA. YO ESTOY QUE no, no, NO SÉ QUÉ DECIRTE DE VERDAD. BUENO, YA ESTOY LISTA, ENTONCES. ADELANTE, Ivonne. BIEN, ¿QUÉ NOS TIENE QUE DECIR SOBRE EL MENSAJE DE PRESUPUESTO QUE DIJO EL GOBERNADOR HOY? <risa> MIRA, ESTE...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 o sea que usted cree que está hablando por hablar. Pues claro, él sabe que la Junta le dio un presupuesto, la Junta le dijo, Pipo, esto es lo que hay, uh -huh. y tú lo repartes como tú crees, pero esto es... Que hay. Así que Pipo, que deje esa guasa, esa embuste. Sí, I mean don't lie to the people. No, Felipe, que no, que no le mienta a la gente, por favor. <risa> Ay, eso. Él sabe que eso es bucha y pluma nomás. Mm -hmm. Que eso es un gallo bolo. Mm -hmm. A ver, Felipe, enséñale a ellos cómo es que hace un gallo bolo. Eh, eh, eh. Wow. Mm -hmm. Felipe, ¿cómo es que hace un gallo normal? ¿Y cómo hace un gallo triste? Ay, Felipe, tú eres bien, bien talentoso. A ti nunca te ha dado con meterte actor. Eso es bien fácil. No, es que nunca he tenido la oportunidad de ser un gallo, que es lo que me sale. El próximo gallo es tuyo, okay. Felipe. Mira, te lo voy a explicar en palabras bien, bien sencillas. I mean in rice and beans. No, no, Felipe, en y habichuelas. Ay, eso. Este mensaje, este mensaje fue... ¡Disparate! ¡Disparate! Bueno, hubo algo bien bueno, uh -huh. que fue cuando los populares sacaron las, pan, las pancartas. Sí. Y yo tengo aquí algunas que se las vamos a enseñar. Esta estuvo bien buena, por ejemplo. Mira, esta, por ejemplo. ¡Regresa, Wanda! Comer... Estaban comida. Estaban comiendo en un restaurante. Bien, ¿y qué opina del retorno de Ricky Rosselló? Uh -huh. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta. <risa> Sobre el retorno de Ricky, ¿qué piensa? Uh -huh. Bueno, él salió porque la gente votó Gray Inn. Pero desde ya le digo que no me llama sustituirlo. I mean she is not an understudy. No no Felipe que no voy a sustituirlo. Así que ya lo saben, yo no voy para Washington. Mm -hmm. O sea que no va a la capital? Mm -hmm. No no va a la capital si sí, a Washington es que no voy. I bueno muchas gracias por su tiempo EXGOBERNADORA no electa. Mira. Mira. Gracias a ti, Yvonne. Y gracias a ese pueblo estadista, y que me ama. mi ¡Ella es mi candidata right Bright votar por ella! ¡Mándala a Washington! ¡Que no se vaya! ¡Que se quede! Esto fue Rajando la Noticia. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.